Hola, cómo están. Bueno, unas palabras sobre el trabajo final. Eh, esperamos que en este trabajo puedan hacer con mayor detalle una secuencia didáctica elegida por ustedes el contenido eh, el que deseen y que estén presentes estos tres momentos con los que estuvimos trabajando, sí. Un momento de acuerdo conceptual en el que la docente o el docente trabaja con los alumnos y en los que justifica todo lo que dice con realidades musicales concretas, ya sea porque la, traigamos música para cantar, para tocar o para escuchar. Otro segundo momento en el que con eso los alumnos y las alumnas puedan ir a trabajar solos en grupos y hagan produzcan musicalmente algo que ponga en juego lo que estuvimos viendo, el concepto que se esté trabajando y un tercer momento en el que podemos escuchar esas, esos grupos, esas producciones y podemos volver a vincularlos con las conceptualizaciones vistas al comienzo y que eso da pie para aclarar si hubo cosas que no se aclararon o señalar eh, algunas soluciones particularmente buenas, interesantes, novedosas con respecto a lo que se vio al comienzo de la clase eh, otra cosa importante es que esto que desarrollen ustedes esté relacionado con la bibliografía vista con las clases estudiadas y la bibliografía porque, porque bueno, es una manera de dar cuenta de, de este particular eh, trayecto que han transitado. Bueno, espero que, que estén eh, conformes con los trabajos que, que puedan hacer y que les vaya muy bien.